O la gallinacias. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Pregunta trampa donde las haya. Pero si pudiéramos filmar a una gallina, podríamos rebobinar su historia. ¿Quién fue su madre? ¿Quién fue su abuela? ¿Quién fue su tatarabuela? ¿Quién fue su...? ¡Abuelo, abuelo, abuelo, abuelo, abuelo! Así hasta el final de los tiempos, ¿qué encontraríamos? ¿Quién sería antes, el huevo o la gallina? Pues vamos a verlo. Pues bien, vamos a intentar ver la película de la gallina hacia atrás para ver qué fue antes, el huevo y la gallina. Lo que está claro es que nuestra gallina nació de un gallo de una gallina que puso huevo y, y, y salió una gallina. Si esto lo repetimos miles y miles de veces, pues siempre un gallo y una gallina habrán puesto huevos donde habrán salido pollitos que se habrán convertido en gallinas. Esto es así y no hay ningún problema. Venga, pues vamos a ir más tarde, más tarde, más tarde, ¿hasta cuánto? Pues si nos vamos a China hace 7.400 años, nos daríamos cuenta de que ahí fue donde empezó la primera gallina. Fruto de una mutación que hubo entre dos gallos salvajes de Bankiva, y se hizo una gallina más regordeta, que volaba menos, que ponía muchos huevos y que era más domesticable, no era, no era salvaje. Entonces, este gallo salvaje de Bankiva fue el antecesor de nuestra gallina. Venga, lo voy a dibujar aquí para hacer los eslabones y, y poder seguir contando pues, pues esta historia. Este sería el gallo salvaje de Bankiva, lo reduzco y lo pongo aquí. Pero vamos, si nos quedamos con el gallo salvaje, digo, bueno, sí, vale. ¿Quién fue antes? ¿El huevo o la gallina? El, el, el gallo salvaje de Banquiva también ponía huevos. Entonces no, no adelantamos nada, seguimos con el mismo problema. ¿Qué fue antes? ¿El huevo de, de Banquiva o el gallo de Banquiva o el huevo? Está claro que, que, que tenemos que seguir investigando. Pues bien, este gallo de Bankiva, generaciones y generaciones, generaciones, y generaciones, su antecesor, el antecesor de todas las aves, hace 150 millones vivió un pequeño dinosaurio alado, que era este, el Archaeopteryx, el fósil más famoso del mundo mundial. Un pequeño dinosaurio con dientes que ponía huevos... ¿Eh? que lo vamos a poner aquí seguido en la escala de la evolución de la gallina. Este era el Archaeopteryx, un dino, y este es el fósil más famoso que hay del mundo mundial, ¿Eh? un pequeño dinosaurio con dientes, con alas y con plumas, el Archaeopteryx, encontrado en Alemania en una caliza litográfica. Esta es la representación de cómo podría ser, dientes, y plumas, cazaría pequeños dinosaurios o pequeños mamíferillos. Nuestro gran Archaeopteryx. Otro, otro dibujo, otra representación. Bueno, pero el Archaeopteryx eh, seguía poniendo huevos. Y que fue antes, el huevo o el arqueuteris. Es que no nos vale. Es que es que tenemos que seguir para atrás porque estamos en el mismo sitio. Pero ¿quién fue el antecesor de este pequeño dinosaurio alado? Pues fue un terápodo, un bípedo, como el que tenemos aquí. Un dinosaurio terópodo, que significa eh, pie, podo de bestia, terópodo. Lo ponemos aquí en la escala evolutiva. Y bueno, este es el antecesor de todas las aves, el Archeopteris ponía huevos. Sí. Estamos con el mismo problema, porque el padre de este ¿qué fue? ¿Qué fue antes? ¿Este? Oh, ¡Ay! ¡Qué miedo! Estos ponían huevos, pero estamos co co como donde estábamos. ¿eh? Tenemos que ver la película todavía un poco más para ver qué fue antes, porque si los dinosaurios ponían huevos, ¿qué fue antes? ¿Un huevo o un dinosaurio? Bueno, seguimos viendo la película hacia atrás de nuestra gallinita ciega y veríamos que mmm, millones de años poniendo huevos estos terápodos nos to toparíamos con un antecesor que era el primer reptil que salió. Gracias al Ischeosea. Is is is ichthyostega, nosotros existimos vivió entre 310 y 360 eh, millones de años Ixtiostega, ¡jo que no me sale eh, medía un metro y medio era con un poquito más grande que una salamandra bueno, bastante más grande y pequeño, más pequeño que un cocodrilo pero es que este tío que vivía en un medio acuático eh, quiso salir a investigar eh, los huevos los ponía todavía en el agua. No se había inventado la cáscara dura para ponerlos fuera. Pero si no hubiese sido por este valiente que eh, metió el hocico fuera e intentó ver lo que había. Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, cómo se. Vale, vale, vale. Este, mirad que fósil más chulo. Este es el, el istio Estega. Eh, vivía en zonas pantanosas, necesitaba el agua para reproducirse, para poner los huevos muy bonito el sonido de esta máquina y seguían poniendo huevos y, y, y, y el problema no se acaba aquí porque claro, si este tío nacía de poner huevos ¿quién fue antes? el istiostera o, o, o, o el huevo mirad, los polacos le han dedicado un sello a la istiostera no lo voy a decir bien ni una vez, macho. Ich tiostega. Ich tiostega. Ich tiostega. Bien. De 40 slotis. Slotis. Porque saben los, los polacos lo importante que fue este bichito. Es que sin este bichito estaríamos, seríamos delfines. Yo que sé, seríamos vallenato. Yo un vallenato. Pero no nos hubiésemos atrevido a salir del agua. Es que... Ich tiostega. Jo, macho. Ich tiostega. Ich-Tiostega Si no fuera por el ich estaríamos todavía nadando Pues generaciones y generaciones el, el ich poniendo huevos y 525 millones de anchos su antecesor fue el Amphioxis el Amphioxis era como un pececillo que incorporó una cosa que lo tenemos todos los vertebrados mirad esto de aquí esto se llama la Notocorda es el prototipo de columna vertebral que tendríamos todos los vertebrados. Sin este pececillo que desarrolló esta, esta columna, pues ni tú ni yo existiríamos. Este pececillo seguía poniendo huevos y el problema lo tenemos todavía. O sea, ¿qué fue este anfiosis? Mira una foto de un fósil viviente que se parece bastante. ¿Qué fue antes, el anfiosis o el huevo? Pues, tenemos que seguir rebobinando porque esto todavía no nos aclara las cosas. Aquí tenemos al Anfiopsis millones y millones de generaciones poniendo huevos. ¿Y quién fue los antecesores de este anfioxis? Pues se originaron a partir de los tunicados. Los tunicados básicamente eran un tubo hueco. A ver si me sale, venga, Carlejas, concéntrate. Muy bien, va bien, un poco chungo. Venga, la tercera va a la vencida. Un tubo hueco. Eh, fijado al fondo se parece un poco a los, a los corales que tenemos pero estos tunicados que seguían poniendo huevos pero que fui antes el huevo la gallina, pero si vamos por los tunicados mirar qué bonitos son eh, tubos, huecos son animales, no son plantas filtran el agua ponen huevos y mm, el anfioxis se originó de aquí bueno, pero todavía no tenemos el problema ¿Qué fue antes? Si el tunicado pone huevos Un tunicado o el huevo Pues tenemos que seguir todavía con la película para atrás Ya queda poquito, hijo mío Saber hasta dónde nos llega Venga, que queda poco Que quedan dos pasos Ay, ay, ay, qué nervios, qué nervios Bueno, millones de años de antes, antes de estos tunicados que se reproducían por huevos, que apareció, por, aparecieron unos mm, mm, organismos eh, pluricelulares que también soltaban huevecillos, unas asociaciones de, de, de células muy simples de forma redondita como la que vamos a ver que se reproducían mediante células huevo y que mm, todavía no nos eh, explican que, quién fue primero porque claro si estas se reproducían por huevos qué fue antes este organismo eh, pluricelular o la, célula huevo? La, o la célula huevo aquí tenemos algunos ejemplitos. pues bueno los padres de estos organismos pluricelulares fueron pues la célula eucariota la primera célula eucariota, aquí la tenemos. La primera célula eucariota, veis que tiene algunos orgánulos ahí pequeñitos. Es que la primera célula eucariota no fue la madre de la gallina, porque todavía esta célula eucariota tenía un antecesor y era una diminuta bacteria. Sí, señores, hace mil millones de años. Una ama, una bacteria, es. La madre de nuestra gallina. Esta primera célula procariota es la madre del cordero. Todos hasta las gallinas, si nos rebobinan hacia atrás, todos, todos, todos iríamos a parar a esta pobrecilla célula eucariota. Esta pobrecilla célula eucariota que se me ha olvidado poner la imagencilla. La voy a poner ahora, venga. Y, y aquí, aquí está la madre del cordero, o sea, realmente a la pregunta de qué fue antes el huevo o la gallina es una pregunta trampa porque la contestación real que fue la primera célula que hubo, esta primera célula fue lo que fue antes. Sí señora, la ama, yo soy tu padre gallina. Yo soy el... el amo, sí señor, el amo